no sí. ¡Gracias! Okay. Dios, se complace Jehová en los sacrificios, como en que se obedezca a su palabra, se complace Jehová en lo que tú hagas o en lo que él te mande hacer. no comprendes que lograste el mandato de Jehová tú quebrantaste ahora qué será de ti pues has fallado y el Señor te ha desechado porque tú no has guardado su verdad ciertamente Jehová se complace en los son obedientes. Los que guardan su verdad, Dios los ama y los tiene. Bien. y ser muy valiente para no ser siervo malo y negligente. No se aparte de tu boca este libro de la ley para tu bien. No te apoyes en tu propia opinión. Sé pues sabio y busca la guía de Dios Dios ha dado su palabra y ha puesto a sus ministros Para que a ti no te pase lo que le pasó a Saúl Lo que le pasó a Saúl complacen los que son obedientes, los que guardan su verdad, Dios los ama y los tiene bien presentes. Acercarte a Dios y humillarte ante él, debes esforzarte y ser muy valiente, para no ser siervo malo y negligente, no se aparte de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 we need Persona que Es el fruto Comprender cuán grande Para tu la siempre contigo estaré, sé fiel hasta la muerte la corona de vida te daré, esfuérzate y sé valiente y guarda mi ley, confía en mí y verás que yo no miento porque yo soy el paz como nunca he sentido todo lo malo ha desaparecido estuve muerto y reviví sé santo porque yo soy santo sino no entrarás al reino de los cielos porque sin santidad no me verás es valiente y guarda mi ley confía en mí y verás que yo no miento porque yo soy el Let's go, let's go. llanto y mi gran clamor, quiero llegar a la patria celestial, Sabes que yo quiero llegar. Yeah. Tendrás por digno, confío en que tú me vas a llevar Yo sé que me darás las fuerzas, porque tú sabes que yo quiero llegar a ofrecerle sacrificio